Wilhelm Brito, Director Provincial de Deportes, se refirió este miércoles a los trabajos que realiza el Ministerio en las instalaciones deportivas con mira a los Juegos Nacionales. Realmente San Francisco de Macorís es su sede para los Juegos Nacionales, Lo significa que nosotros también vamos a tener el pastel, dígase instalaciones y en los Juegos. En esta oportunidad vamos, se está remozando, prácticamente se está haciendo nueva. Cuatro canchas de tenis, como tú puedes verlo, y San Martín, la, el polideportivo, el Bajo Techo San Martín, se va a remozar también por completo. Aquí en Inepre tenemos un espacio, eh, un galpón, que también lo estamos remozando para levantamiento de pesas. O sea que realmente San Francisco de Macorís va a tener, además de las instalaciones que tiene, que se van a, se van a remozar, también la nueva eh, se están haciendo para los Juegos Nacionales. Y tiene su noticiero regional, Robinson Palanco.